sabes, ¿eh? No, yo a las 12, dos y me salgo porque tengo que ¿vale? que no me acordaba. Vale, vale, la vale. Vale, eh, que eso y para ti y para todos los que están ya por eh, ya se han unido. Cualquier duda, pues tenemos en la plataforma, podemos escribir por el chat, vale, por por el foro, no sé cómo se llama exactamente, foro, y, foro. y nada y poder compartir eso, foro, <ríe> y poder compartir todo lo que queráis, ¿vale? Ya me he preguntado lo visto el otro día, como no lo he otro día lo he visto. El correo. No, lo he levantado todavía al foro. Tenéis que me subir a lo de... Sí. Te contesté, el te contesté. No, es al foro. Ah, no, el foro lo he aumentado <risa> ¿Te subirán a tu <risa> de pantalla? No sé si veis ahora mi pantalla. Sí. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Vale, pues como decíamos, el foro, ¿vale? Este es el de Drive. Para, para compartir todo lo que queráis y luego tenemos el de, el de Word que es el que se vio el lunes para que compartáis también aunque sean sesiones diferentes pero bueno a si recuerdo que... que... subir de la de pantalla me parece lo subí Oye una pregunta sí mañana también se va a hacer del Drive la, dime yo la práctica también se va a hacer mañana del Drive la sí la práctica que sí se va a hacer sí. de Word Exactamente. Eh, me he organizado, he intentado organizarme de tal manera para que, que, como hay gente que va a estar en una y en otra no, o está en las dos, pues para que mmm, la gente que está en una y no en otra, pues tampoco pierda mucho tiempo. Y bueno, vamos a intentar hacerlo de una forma organizada, para que, porque creo que las, las, dos, las dos prácticas caben en, en, esa, en esta sesión de mañana. ¿Vale? Elena, Pero bueno, el no nos preguntamos. que hablamos, tío? Fátima Montforte, ¿ya hablas contigo? Ah, sí, hablé ayer con ella, Fátima. ¿Ya hablaste, hablaste con ella, vale. Estaba vale. yendo a la cocina, Me no he ido de reuniones ella y no se ha agradado, ¿vale? Vale, vale, gracias, Moisés. Hola. Hola. Hola. Eh, una cosa que acabo de mirar ahora, el tema de, de las prácticas de mañana, uh -huh. no muy bien lo que tengo que hacer Vale, no te preocupes porque yo luego os lo explico. Eh, eres, a ver, qué tengo por aquí. Miguel. Arpa Rioja. Vale, Miguel. Ah, Miguel. Eh, ¿Cómo? A ver, te voy a poner un momentito. Ahora que dice la pantalla, y ahora te, te digo lo de las prácticas. ¿Cómo la ves? Que el otro día decías que tenías problemas de visión. Pues, eh... pues ve. A ver, baja un poco, baja un poco porque estoy viendo letras grandes. ¿Cómo lo ves? Así, a ver las letras. Eh, eh, pues si me acerco un poco, si me acerco mucho, sí, eh, bien, pero a pues Vale, mal. igualmente. Eso yo decía de eso yo te decía. decía Aumente la diapositiva se puede Eso lo yo decía yo de. Perfecto. Sí, vale pues estado. igualmente ya está abierta, ya está, 40, chicos una cosa os voy a decir sí, abierta, porfa abierta, si no vais a hablar vale no conectéis no, el audio ¿vale? No vale yo os lo voy a cerrar vale a todos y si queréis hablar lo de siempre manita y se participa igual tenemos el chat vale que lo iré mirando de vez en cuando vale y, y bueno Miguel eh, aunque te sea a lo mejor un poco difícil leer yo voy a más que leer prefiero explicarlo vale y voy a ir voy a poner acompañado de la diapositiva la propia página de drive vale y te lo voy a ir un poco explicando vale la diapositiva de apoyo vale si tienes alguna duda pregunta vale y lo volvemos a explicar vale gracias nada sí sí escucha eh, ¿qué, Dime. Página es? ¿Qué página es? Es Google Drive, porque vas a entrar. No, este que mira, yo tengo este cuaderno. Uh -huh. Vale, ¿y de qué tengo es? tengo el cuaderno, pero que no sé qué página es. ¿Qué es esta. Ah, a ver, ese es el de Drive, exactamente. Eh, eh, es de formación en competencias digitales. Vale, y después de esa página, ¿qué tienes? Vale, pues entonces, esa es la del otro día. Hay que buscar Drive. Mira si en, tienes que ir más para adelante o no sé si tienes otra, otra libretita, ¿vale? Mira. Ahora te pongo yo la, la diapositiva, ¿vale? Que tienes que ver, ¿verdad? Sí, sí, se sí, drive, escribe drive, más ya. o menos. ¿Cuál es el drive? Se escribe así, a lo mejor. Eso, perdón, drive. No, si, drive, ¿vale? de todo, a lo todo fácil. Eso es, eso es, gracias. Mira, David, en la pantalla ahora mismo tengo puesta la diapositiva que a lo mejor tienes que buscar en, en el librito, ¿vale? En lo que tienes impreso. Vale. le digo a mi padre. De acuerdo. Bueno chicos vamos empezando de acuerdo. Hola chicos chicas buenas bienvenidos y bienvenidas a todos vale. Eh, vamos a ir empezando supongo que la gente se irá conectando poco a poco vale, pero nosotros bueno tenemos una hora para empezar y vamos a ser respetuosos con la gente que ha sido puntual vale. Bueno chicos chicas bienvenidos bienvenidas. Eh, os recuerdo vale. Bueno voy a, a silenciar vale. Y os recuerdo que mmm, tenemos que ser un poquito organizados a la hora de eh, pedir el turno de palabra, ¿vale? Vamos a intentar participar todos, todas las personas que quieran, ¿vale? Tenemos el chat, como siempre, para, para ir participando, que iré viendo de vez en cuando, ¿vale? Y bueno, ¿qué os parece si, si le damos al play y empezamos? ¿Vale? A ver, voy a dar el último vistacillo a, al chat... ¿Vale? Y empezamos. Vale. Bueno, chicos, hoy eh, vamos a empezar, ¿vale? Con, con otra parte de otra sesión nueva, ¿vale? Que la doy yo también como, como el otro día Word, pero es aparte, es una herramienta diferente, ¿vale? Veremos que esta vez eh, esta herramienta nos ofrece diferentes posibilidades, ¿vale? Vamos a empezar, antes de entrar directamente en lo que es... Eh, propio Drive, he querido poner algunas pautas, algunas indicaciones, ¿vale? Para ver qué es esto de ser digitalmente competente, porque eso de digital ya suena, pues, a nuevas tecnologías, ¿no? A, al tema de las redes, compartir el ordenador, pero como, como un, un vínculo para unir con diferentes personas, ¿no? En diferentes espacios, ¿no? Y con mucha distancia, ¿verdad? Bueno, pues lo ideal, ¿vale? Eh, tenemos que saber que no solo con esta herramienta, pero especialmente con ella, que es Google Drive y se escribe Drive, ¿vale? Es una palabra inglesa. Eh, nos sirve para, para almacenar, perdón, para organizar, para, para compartir información, ¿vale? Eh, nos sirve también para comunicarnos, para compartir recursos. Estos recursos... Son, son archivos, son fotografías, son documentos que tenemos nosotros en nuestro ordenador, ¿vale? Pero esta forma de compartir, de interactuar con estos documentos, con, esta, con estos archivos eh, es un poco diferente porque no es como mandar un correo, ¿verdad? Con nuestros archivos, lo tenemos en nuestro ordenador y si se nos apaga el ordenador o se nos rompe pues a lo mejor hemos perdido esa información, ¿Verdad? Pero si empezamos a utilizar estas herramientas que, que dependen de Internet, porque si no estamos conectados a Internet, no funcionan, ¿vale? Eh, estas herramientas perdón, nos, nos permiten que no perdamos esa información, porque permite almacenar todos nuestros documentos eh, en lo que llamamos la nube, ¿vale? Eso que, que llamamos la nube... que Puede ser Drive o ser, hay otros no. programas que sirven para lo mismo, ¿verdad? Bien, pues ya veremos cómo Drive es una herramienta muy, muy útil para poder almacenar toda no, esta información, no, no. ¿vale? Por favor, chicos, los audios, ¿vale? Sí que te va. pues lo he Silencio a todos. Eh, perdón, recuerdo... Eh, esta herramienta veremos que va a ser muy útil para almacenar información que tenemos que tener siempre eh, a mano, ¿vale? Vamos a ir poco a poco y lo vamos a ir recordando, pero vamos a ver cómo podemos compartir estos documentos con otras personas que no están aquí con nosotros, podemos acceder a estos documentos si queremos, si viajamos, por ejemplo, nos vamos de viaje, no, ten no tenemos nuestro propio ordenador y queremos... Tener a mano un documento, si tenemos otro dispositivo, como una tablet, un móvil, otro ordenador, y tenemos conexión a internet, podemos localizar y, y utilizar esos documentos que tenemos en la nube. vale Esta nube en concreto que vamos a ver hoy, vamos a llamarle esta nube, esta herramienta, eh, es Google Drive, que se escribe, se escribe Drive. vale Ahora, ahora os pongo la, el en la pantallita, como el nombre de, ¿de acuerdo? Y vamos a ver cómo se accede, ¿vale? Que veréis que es muy sencillito. Y Drive, Google Drive, forma parte del de resto y el conjunto de herramientas que nos ofrece Google, ¿vale? Ahora, poco a poco, cuando vayamos manejándolo con, con la propia, dentro de la propia ventana, que vamos a ir poquito a poco, eh, vamos a ver en qué consiste, ¿vale? Y vamos a ver otras posibilidades, pero así por encima, ¿vale? Sigo el momento y ahora os voy leyendo y voy viendo quién, quién va levantando las manos, ¿vale? ¿Qué más? A ver, a ver, a ver, a ver, que no me quiero dejar nada. Y si vosotros aportar, que queréis aportar cualquier cosita, por supuesto, ¿vale? Tenéis el chat o levantamos la manita, ¿vale? De acuerdo, ¿qué más? Con este programa podemos crear y editar nuevo, nuevos contenidos, ¿vale? Textos, imágenes, vídeos parecido a lo que veíamos el otro día en Word, ¿vale? Pero veremos cómo esta herramienta nos ofrece muchas otras herramientas con las que podemos trabajar dentro, ¿vale? Dentro de esta. También protegemos nuestros datos personales, ¿vale? Porque tiene, bueno, una seguridad, tenemos que darle una contraseña, ¿no? Y también eh, es un recurso digital eh, que es importante que sepamos también empezar a manejar porque nos puede servir y es muy útil a nivel personal. Porque, por ejemplo, yo hay documentos importantes que en mi Drive personal tengo guardados, ¿vale? Porque tengo que tener eh, de, año, de un año para otro y tengo que saber dónde están localizados, porque a lo mejor si lo tengo por ahí por el ordenador, lo pierdo, ¿vale? Venga, Entonces, bueno es muy era. útil. Dime, Moisés. Pero la contraseña era de Germán, ¿no? No era toda la contraseña, ¿verdad? Ey, muy bien, no, no te va adelante, eso es, pero no te va adelante. Ahí está ahí contraseña y ya, ¿se de Gman, no yo ¿se va a la Germán o la contraseña? No, yo sepa. Claro, no, pero me refiero a que se protegen los datos porque nos pide también una contraseña, ¿verdad? Entonces, bueno, siempre hay que, igual que hemos visto, no sé si todos, pero bueno, eh, también... También habéis visto muchos de vosotros en el primer tema, en los primeros temas, eh, como el tema de la seguridad en Internet y todo esto, ¿verdad? Bueno, pues eh, en Drive también es importante que, bueno, eh, controlemos la seguridad porque hay documentos nuestros o compartidos con otras personas que no tienen por qué ver el resto de, de, del mundo, ¿vale? Y vamos a intentar ver. Eh, cómo podemos trabajar con Drive de una forma también segura, ¿de acuerdo? Que cómo compartimos documentos, si queremos terminar de compartir ese documento, la seguridad que le vamos a dar, ¿vale? Bueno, pues antes de pasar a lo que es la herramienta, voy a leer un poquito el chat, ¿vale? Voy a ver las manitas que hay por aquí levantadas, ¿vale? A ver, un segundito. Mm, mm, mm, mm. Exactamente, tienen que tener. Eh, con el drive, hola, hola. Sí, hay que tener cuenta de Google, pero eso ahora os lo cuento también. Es necesario tener una cuenta de Google, como muy bien decís, porque sobre todo es una herramienta de Google. ¿Vale? Es como, veréis que hay un montón de herramientas, que es como si tenga, como si, ten, como si fuera una marca y tuviese una variedad de pantalones, de camisetas, de gafas de sol, pues parecido, pero con herramientas digitales, ¿Vale? Google le vamos a llamar como la marca, la empresa, y nos ofrece un montón de herramientas y, de, y gratuitas. Entonces, y dentro de esas herramientas tenemos Google Drive o Drive, ¿vale? Lo vamos a ver ahora. A ver, os voy a dejar esto puesto, ¿vale? Y ahora, mirad, así se llama, ¿vale? Google Drive. Y el icono representativo, la imagen con la que nosotros identificamos esta herramienta es esta que vemos aquí, ¿vale? Mm, mm, mm, muy bien, exactamente la cuenta de Google es importante vale, el currículum no os preocupéis, vale todo lo que son prácticas, vale ahora, todo lo que sí, ya tenéis hecho el currículum y todo ahora no me lo mandéis, vale, lo vamos a ir viendo poco a poco, porque si no, mezclamos cositas a ver chicos, chicas, a ver quién quiere hablar por aquí vale uh -huh, uh -huh. a ver eh, Marta, ¿querías compartir algo con nosotros? Eh, sí. Yo aquí, eh, mira, yo aquí no tengo ni contraseña ni nada. Pero mío es que como es una tablet, tengo una aplicación que es de lo mismo. ¿Y cómo se llama esa aplicación, Marta? Google Drive. Eso es. ¿Pero es la que tú tienes? Sí. Ah, vale, vale. Pues esta es la que vamos a utilizar. Pero Marta, no es que para entrar a Drive... Bueno, para Marta y para todos. No es que para entrar a Drive necesitemos en concreto una contraseña, sino que con nuestra propia contraseña del correo, como se decía antes, y vamos a ver, ya podemos acceder a Drive. Porque tú tienes un correo Gmail, ¿verdad? Sí, yo que... A ver, yo en realidad... Y tengo una aplicación de correo electrónico uh -huh. y otra. Vale. Y una de las cuentas es de Gmail. Sí. ¿No? Claro, pues ya como tenemos esa cuenta creada, ya podemos acceder a todas las herramientas que nos ofrece Google de forma gratuita, ¿vale? Claro. Entonces, sí. vamos a verlo, ¿vale? Vamos a ir viéndolo poco a poco, vamos a dar los pasos también por aquí. Es que, es que lo mío, claro, como es una tablet, pues eh, tengo aplica aplicaciones que tiene de todo. Claro, muy bien. Y lo importante, ¿vale? Eh, eh, a ver, un momentito, que estoy leyendo también. Extensiones, exactamente. Buenos días, chicos, chicas. Vale, eh, en la tablet es otro dispositivo diferente al ordenador, pero bueno, muy parecido también, es, pues es más manipulable porque lo podemos llevar a muchos sitios, ¿verdad? Pesa menos, abulta menos, pero también nos ofrece, tenemos esas posibilidades y esas herramientas, ¿verdad? Porque tienes cuenta de Google. Eso es, Marta, eso es. Muy bien. Bueno, chicos, Gonzalo y Begoña, que querían participar. Venga. No se os escucha, chicos, os voy a activar, ¿vale? Ya. Ahora. Eh, Ahora. Yo lo que quería decir es que Google Drive realmente lo inventó Google para eh, controlarnos más. Todo, todo, todo Porque lo que... Todo, todo lo que tiene que ver con las tecnologías, ya sea Google, iPhone... Todos sistemas Todo. están controlándonos cada vez más. Eso es mucha, tiene mucha re, eh, razón Gonzalo. A ver, esto es otro tema y no vamos a entrar ahí, pero es muy interesante. ¿Verdad? Por eso, por lo que dice Gonzalo, es muy importante tener buen manejo de las tecnologías. Porque cuanta mayor seguridad podemos tener, cuantos mayores conocimientos sobre, eh, sobre seguridad, sobre cómo funcionan estos dispositivos pues somos menos vulnerables, somos menos, menos bueno, vulnerables en cuanto a la seguridad, damos menos datos, evitamos que, que se sepa menos de nosotros, pero bueno, ya con todo lo que tenemos, con las redes sociales, con la cuenta del banco, con todo, ya estamos conectados, estamos en una sociedad que está conectada de todas las maneras, entonces sí que es verdad que nos controlan mucho más y que ya en cualquier búsqueda... Que nosotros mismamente podemos hacer, encontramos mucha, mucha información, ¿verdad? De cualquier persona, buscando simplemente en Google, ¿no? Bueno, es muy interesante, sí, señores. Pero, pero bueno, vamos a seguir, ¿vale? Que después no nos da tiempo. Exacto, decían, mira, eso lo vamos a ver ahora, ¿vale? Porque Daniel dice que tienes Word, tienes Excel, tienes PowerPoint. Es verdad, lo que pasa es que no se llaman así del todo, porque eso es lo que, a lo que me refería con las marcas, que lo estoy llamando así, pero bueno, que nos da herramientas muy parecidas a, a Word, a Excel, a PowerPoint. Y lo vamos a ver ahora, ¿vale? A ver. Venga, vamos a dar los siguientes pasos, ¿de acuerdo? Este es el índice, ¿vale? Que, bueno, esta herramienta, como sabéis, la tenéis en la plataforma. Esto es una guía para vosotros, para, para, ¿para que... Y podréis recurrir a ella cada vez que necesitáis y queráis, ¿vale? Entonces, el índice me lo voy a ir saltando, ¿vale? No me voy a parar. Vale, vamos a entrar en qué es Google. Aquí tampoco me voy a parar demasiado porque hemos estado hablando de ello. Os recuerdo que en algún momento, si queréis que repita, que no os habéis enterado de algo, que no me he explicado yo bien, por supuesto, se repite, ¿vale? ¿Qué es eso de Google Drive? Es una herramienta, ¿verdad? Es otra herramienta que sirve para almacenar datos, documentos, archivos, fotos, de todo, ¿vale? Es como lo que hablábamos de la nube. Seguro que muchos de vosotros trabajáis ya con ello o conocéis al menos algo, ¿verdad? Es una herramienta que es un servicio de Google, ¿vale? Como venimos hablando de antes, y es totalmente gratuita, ¿vale? Eh, tiene una capacidad de 15 gigas, ¿vale? Que creo que es bastante, ¿vale? Y también da la opción de, eh, de comprar más espacio, más almacenamiento. Era. Pero bueno, eso, eso ya es para gente... Un segundo, Moisés. Eso ya es para gente que tiene que tiene a lo mejor una necesidad más grande de almacenar información. Pero 15 gigas es bastante, ¿vale? Dime, Moisés. Allí en plena función, los trabajadores, que yo estaba trabajando, tenemos, un, uh -huh. tenemos una cuenta operativa, ¿no? De y tenemos, sí. tenemos eh, 30 gigas de Dai. 30 gigas de memoria. ¿30 gigas? Por, sí, porque tenemos hecho un convenio con Google y también podemos hacer ah, por. por no un teléfono. Mí, por mi Sí, perdón, chicos, es que están llamando, pero yo ahora no lo puedo comer. Por mí, que es la plataforma de reuniones de, de Google, sí. podemos hacer uh -huh. salas. tenemos hecho un compromiso con Dai con Google. Como Otra convenio. Qué guay. Sí, sí. Por ejemplo, el vez lo tiene hecho con Zoom, ¿no? Nosotros hemos hecho un. Sí. Pagamos, pagamos a Google y todas las o sea, cosas de Google tenemos más posibilidades. Ajá. Pues es interesante. Muy en bien. Viajada, vale. Eh. En otro sitio no sé. Claro, eso ya es a título de vuestra entidad, ¿verdad? Claro. Bueno, exactamente. Si para, para que lo sepas no tenemos Eso es. Este tema. Pero. O sea, exactamente. Pero, eh, ahora lo vemos, ¿vale? De, de, de fábrica, digamos así, en cuanto entramos, la capacidad principal es de 15, ¿vale? Para los usuarios como nosotros, ¿vale? Por ejemplo, hay casos, como dice Moisés, en los, que, eh, en los que se hacen ciertos convenios, se llegan a acuerdos y puedes ampliar, ¿vale? Pero bueno, eso ya es otra cosa aparte. Vamos a cositas que nos interesan más, ¿vale? ¿Vale? A ver, a lo del teléfono. Eh, es que el teléfono es el fijo, entonces no lo puedo desconectar. Si llaman, pues nos tenemos que fastidiar un poquito. Eh, vale, a ver, eh, vamos a seguir, ¿de acuerdo? Si bajas un poco para, para, para abajo, tienes, tienes la videollamada de, de, de, de Google Drive, el Meet, Claro, pero esa es otra herramienta, Goyo, ¿verdad? No, no, pertenece a, a Google Drive. Pero no es que pertenezca a Google Drive, es que es una herramienta parecida a Google Drive. Verá, ahora lo vamos a ver otra vez, pero ya que está diciendo Goyo eso, ¿vale? Igual que os he dicho antes lo de que Google es, como imaginaos, una marca y luego tiene variedad de herramientas, ¿vale? Vamos a ver aquí en los cuadritos, que esto es el cuadrito mágico, ¿vale? Que aquí tenemos todo guardadito. ¿Veis? Me estoy adelantando ya, esos pasos vienen después. Pero bueno, ya que viene a cuento, lo vamos, a, lo vamos viendo. ¿Veis que aquí está el icono de Drive, verdad? Que pone Drive ¿vale? Escrito Drive Y veis como por aquí hay muchas más herramientas, ¿verdad? Todas estas son mm. herramientas de Google que nos ofrece de forma gratuita. Y la que dice Goyo es esta, ¿Verdad? ¿Verdad, yo Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Eh, que creo que tenéis una formación, eh, no sé si ya es por febrero, es de las últimas, es, la, es el tema 7, creo, que es de Meet y Zoom. Pues en esa formación veréis más ampliamente esta herramienta que nos ofrece también Google, ¿vale? Que nos sirve pues, para hacer videollamadas, ¿vale? Es como Zoom, es una marca de videollamadas, digámoslo así, y Meet es... Otra, otro tipo de videollamada de, vamos a llamarlo, de la marca Google, ¿vale? Yo eso lo estoy lo, llamando eh, marca para que nos entiendan. Dime. Eso lo, lo he dicho, nosotros podemos hacer salas, Gente que no tenga hecho convenio con Google no puede hacer salas en, en esta aplicación. Claro, es decir, cada una tiene sus particular, eh, particularidades, ¿verdad? Hay algunas que tienen unos límites, otras que ofrecen más posibilidades, depende del tipo de aplicación. Si por eso te sale es bueno, también te dice, te dice lo de Excel... Y lo que estaba diciendo el compañero, lo del eso Google y todo es. eso que el compañero estaba diciendo. Eso es. Os vamos poco a poco, ¿vale? Vale, voy a, voy a seguir vale para que entremos un poquito en dinámica y veamos ya 100% la página en sí, ¿vale? De Drive. Elena. Bueno. ¿Sí? Hola, hola, buenos días. Hola, Enrique. buenos días. Quería comentarle a Goyo que quizá para que se haga una idea de lo que es Google Drive, hay una plataforma que muchos conoceréis, que se utiliza para muchas cosas, para subir también temario y todo esto, uh -huh. que se llama Dropbox. Uh -huh. y es, es una plataforma que tú tienes que descargártela, eh, a crear tu propia contraseña y tu propio usuario. Cada vez que entras, ahí pues se suben... Eh, eh, PowerPoint, eh, también eh, hay Words, eh, etc. ¿no? Y se puede una multitud de cosas porque es una especie de nube, igual que esto. Solo muy que bien. Les, cambian, les cambian el nombre. Eso es, muy bien, Enrique. Sí, es otra forma de trabajo, ¿verdad? Es otra que tiene otra, otras situaciones, ¿verdad? Eh, Enrique, pues mira, si quieres, si te, te, te propongo, ¿vale? Lo que tú quieras. Eh, que si te apetece que compartas en el foro, vale, en este tema, en el foro, en el foro de la plataforma, pues el nombre o, o el enlace de, de Dropbox, si te apetece, por si alguien que quiera conocerlo, que no lo conozca, por si le quiere quiere investigar un poquito, si te parece, vale? Elena. Muchas gracias. Elena. Sí. sí, oye, ¿sí Jesús. Jesús. Me oyes? Sí, te escucho. Cuéntame. Oye, ¿cuál es el cuadrado ese que has dicho tú? ¿El cuadrado ese que, que hay? Ahora vamos, ahora vamos. Tranquilo, tranquilo, que ahora vamos a ello, ¿vale? vale. Un segundín. Venga, vamos a ponernos, vamos a terminar estas diapositivas así como más de inicio y vamos al lío, ¿vale? A la, a la propia página. ¿Para qué sirve Google Drive? ¿Para qué? Pues bien, no sirve para muchas cosas, ¿vale? Vamos a trabajar con Google Drive, siempre trabajamos online. ¿Online por qué? Porque necesitamos internet. ¿Vale? Internet y la cuenta de Google, que ya lo hemos estado diciendo antes. La cuenta de Google la tenemos simplemente con tener un correo Gmail, que esos tema ya, ya lo hemos visto, ¿verdad? Son de los primeros temas que, que se han dado. Entonces, necesario, Internet, conexión a Internet, ¿vale? Y cuenta Google, ¿vale? Una vez que tenemos estas dos cositas, ya podemos trabajar estupendamente, ¿vale? Pero ¿para qué sí? Sirve. bien, como veis en la pantalla sirve para crear documentos, para crear archivos para editarlos porque desde la misma aplicación podemos trabajar sobre ellos para subir documentos que ya tenemos de, de antes, imaginaos que tengo el currículum en el ordenador y digo, bueno, pues para tenerlo a mano lo voy a subir a Drive porque si estoy por ahí y alguien me dice mándame el currículum o yo quiero mandar un currículum directamente desde el móvil llego a Drive y cojo mi currículum y lo mando, porque como está en la nube, ¿vale? Lo tenemos accesible. Bueno, decimos, podemos acceder desde cualquier parte, podemos editar y acceder, compartir, hacer todo desde cualquier parte, siempre que tengamos internet y la cuenta de Google, ¿vale? Y también se pueden descargar, por supuesto, todas estas herramientas, lo vamos a ir viendo, y podemos compartir, compartir cambios, compartir documentos... Con, otra, con otras personas, ¿vale? Vamos a ver cómo, cómo se hace eso, ¿vale? También podemos limitar eh, qué es lo que compartes. Por ejemplo, si yo comparto un documento con alguno de vosotros, a lo mejor lo comparto para que solo lo podáis leer, o a lo mejor yo digo, pues bueno, yo quiero que me ayuden con algo y quiero que lo modifiquen. Pues yo puedo compartir ese documento con vosotros dándole la opción de que podéis modificar Vosotros también, ¿vale? O sea que, como veréis, nos permiten mucho, Muchas formas de trabajar ¿Vale? Vale, seguimos Ahora sí que vamos a empezar cero, desde cero ¿Vale? Lo que estabais preguntando Del cuadrito, de cómo se entra Bien, sé que muchos de vosotros sabéis perfectamente Pero para los compis que, Y las compis que, que les es más Que no les suena tanto, vamos a empezar de cero ¿Vale? Vamos a ir, ¿vale? Lo voy a hacer yo desde aquí ¿De acuerdo? Cuando tú buscas, cuando tienes aquí eh, Google, vamos a buscar a la página principal de Google, ¿vale? Voy a poner aquí, en el buscador, Google. Y nos va a aparecer la misma página de inicio que nos suele aparecer siempre, la página inicial. Pero ahora yo quiero buscar dentro de Google esa herramienta. Pues lo puedo hacer de varias maneras. Puedo buscarlo por el buscador también, poner Google Drive, que se escribe Drive, ¿vale? O lo puedo hacer, yo siempre lo hago de la misma manera. Es en el cuadrito este, no me acuerdo si era Jesús el que había preguntado antes. Lo del cuadrito es este Jesús, ¿vale? Igualmente en la misma diapositiva que tenéis subidas a la plataforma está por capturas de pantalla todo esto que os estoy explicando, ¿vale? Para que vosotros si se os olvida algo o no os ha quedado muy clarito lo tengáis. En, vuestro, en vuestra plataforma y podáis verlo todas las veces que queráis, ¿vale? Eh, vamos al cuadrito mágico este, donde están todas las herramientas guardadas. Elena. Esta va a ser la caja de las herramientas. Elena, sí. oye, sí. ¿sí que es ¿el cuadradito que, es el que lleva los puntitos? Eso es, este cuadradito, ¿lo ves bien? Sí, sí, sí, ah, perfecto. Okay. Eh, estupendo. Pues este es el cuadradito. Jesús, Jesús, y para todos y todas. Este es el cuadradito clave. Este es el cuadradito clave donde nos guardan todas las herramientas: la de Mi, la de Gmail, la de Maps, de todo. Veis aquí que tenemos infinidad. Por si queréis buscar e investigar, ¿vale? Una cosa que os digo: Me, eh, está genial que investiguemos y que busquemos, pero, pero, pero. En el móvil siempre... lo que pasa es que aparece Google Drive ya directamente. Claro, de cada dispositivo nos llega, podemos acceder, pues quizás hay unos pequeños cambios, depende de dónde, por dónde accedamos, pero Goyo, ¿ha sido fácil? ¿Es fácil acceder desde el móvil? Porque en mi dispositivo móvil ya tiene directamente Gmail y Google Drive. Claro, hay dispositivos que ya tienen... Y tiene Google Maps. No sé cómo están Exacto. los demás. Claro, eso depende ya de cada dispositivo, ¿verdad? Ya Sin cuando. Sin los de los, los de los otros, eh, uh -huh. los de. Para escribir y todo eso no me deja, me lo tengo que descargar. Ah, porque, no, porque te tienes que descargar la herramienta. En sí. sí. Vale, vale. Cuando vale. me mandan para poder escribir desde el móvil, en la fundación yo no puedo, yo no puedo escribir desde el móvil. Vale, pero eso es porque a lo mejor te lo tienes que descargar en el móvil. Claro, ya directamente. pero entonces no puedo editar los archivos desde, desde el móvil. Pero eso a lo mejor porque están limitados. No, porque a ver. yo solo, yo es eh, simplemente compartir el archivo y editarlo desde Google Drive y no me deja. Vale, ahora lo vamos a ver, ¿vale? Me gustaría, chicos, que ya que estéis compartiendo estas cositas, si alguna persona más tiene eh, experiencias parecidas sobre otros dispositivos, porque nosotros estamos trabajando desde el ordenador. Yo, pero bueno, eh, si hay alguien que, que tiene alguna si pequeña diferencia desde el ordenador, si me deja hacerlo. Claro. Veis, pues es interesante estas cosas que compartís, ¿vale? Porque también podemos poner en común diferentes posibilidades en función de los dispositivos con los que estamos trabajando. Los dispositivos, recuerdo, son siempre los teléfonos, las cables, los ordenadores, ¿vale? Bien, voy a seguir, ¿de acuerdo? Elena, uh -huh. Elena, ¿Sí? ¿Sí? Una pregunta, bueno, una cosa. Bueno, a ver, dime, Ángela. Otra alternativa, o sea... Por ejemplo, para los iPhone y para el iPad, pues normalmente hay otro almacenamiento. Yo creo que también, sí, otro almacenamiento de la nube. O sea, iCloud. Uh -huh. El iCloud para subir que también puede subir documentos, fotos y archivos. Exactamente. Es una herramienta parecida a Google. Como veréis, o sea, yo por ejemplo, tengo una cuenta de Hotmail. Y en Hotmail... Eh, hay una, tiene una herramienta, como Google, que también tiene herramientas parecidas, que se llama OneDrive, o algo así, es también en inglés, que es OneDrive. Y, y es, otra, es, otra, es otra nube, diferente, pero bueno, es otra marca, digamos, porque también nos ofrece esas posibilidades. ¿vale? Entonces sí que es verdad que vosotros, aparte de Google, puede ser que conozcáis o uséis otras herramientas que sean externas a Google, ¿vale? Pero a mí lo que me interesa es que vosotros sepáis que esto existe y que podéis darle utilidad si lo necesitáis, ¿vale? A ver, Daniel, que tiene levantada la mano, cuéntanos. Eh. Eh. Se ríe un poquito. Lo bueno que tiene, por ejemplo, el drive desde el móvil que puedes escanear documentos. ¿Sí? Bueno, sí. depende, también te digo una cosa, depende del tipo de móvil, ¿eh? Porque hay móviles que, si son más antiguos, hay cosas que no te permiten hacer. Pero bueno, es interesante, es muy interesante. Sí, y señor. lo malo que tienes, pues, por ejemplo, en el ordenador, cuando le das al cuadro, tiene notas y tiene el Word y más cosas. Lo malo en el móvil lo sí. tienes que descargar una por una y te ocupa memoria en el... Es diferente, claro, claro, claro. Pero bueno, vamos a verlo ahora, esas herramientas, cómo se trabajan, ¿vale? A ver, vamos a seguir, vamos a continuar. Voy a ver un momentito el chat. ¿Vale? Yo uso el móvil. Muy bien, chicos, gracias por compartir todo esto porque nos viene muy bien a todos, ¿vale? Eh, vale, vamos a seguir. Estábamos en la parte en la que estamos viendo el cuadrito que hablaba con Jesús, ¿verdad? Que es donde están puestas todas las herramientas. Vamos a buscar Drive, que es lo que nos toca ahora, ¿vale? Drive lo tenemos aquí, este triangulito, ¿vale? Que tenemos aquí, Drive ¿de acuerdo? Le pinchamos un clic con el botón izquierdo del ratón, ¿vale? Y directamente nos lleva a la página, ¿vale? Vamos a ver qué nos aparecería. Si no habéis utilizado nunca Drive, obviamente os va a aparecer en blanco, porque no tendríais que tener ningún documento, ningún archivo, nada de nada. Pero yo, como ya lo estoy usando, pues me van a aparecer aquí todos los archivos, todos los documentos con los que yo trabajo, ¿vale? Por ejemplo, a ver... Aquí, a ver, qué es que está, está cargándose esto, todavía va a su ritmo, claro. Las tecnologías tienen su parte buena y su parte mala, claro. Y vamos a ver un poquito, por general, las partes que tiene la pantalla y luego nos vamos centrando en cada una de ellas, ¿vale? Si os parece. Bien, pues como veis aquí, vemos un montón de cositas, un panel de actividad, ¿vale? Eh, las carpetas que utilizamos, que subimos, que compartimos, que editamos, ¿vale? Vemos que aquí, en la pantalla... Estos cuadritos que aparecen aquí son los archivos, son los documentos con los que hemos trabajado más recientemente, ¿vale? Se nos, nos aparecen aquí como, por ejemplo, si yo abrí esto eh, esta semana, es lo que me va a aparecer, no lo que abrí hace no sé cuánto tiempo, ¿vale? Pero el resto de carpetas, todas las carpetas nos aparecen abajo, ya sean carpetas o ya sean solo documentos, ¿vale? Podemos guardar X documentos en, en carpetas, ¿vale? Y, por ejemplo, si yo tengo, imagínate que, imaginaos que yo quiero hacer una carpeta que ponga trabajo, pues ahí voy metiendo todos los documentos de trabajo. Otro de casa, pues ahí voy metiendo todos los documentos particulares o individuales míos, ¿vale? Eh, ya os digo que como estábamos hablando, es muy interesante para trabajar en un trabajo o para trabajar nosotros para nuestra utilización diaria del día a día. Sin necesidad de que sea para trabajar, pero bueno. Una cosa que es simplemente diseño, ¿vale? Que tampoco tiene mucho... Pero bueno, si veis el cuadradito este que está aquí, ¿vale? Que está debajo del cuadradito famoso que estábamos hablando, este de aquí, ¿vale? Es para eh, ofrecernos dos posibilidades de vista de la pantalla. Fijaos, la acabo de pinchar, ¿vale? Y ahora se me va a cambiar. ¿Veis que esto sigue apareciendo igual? Un segundo, un segundo, por favor. Veis que ahora sigue esto igual, pero las carpetas aparecen aquí de otra manera, ¿verdad? Las vemos de otra manera. Y sin embargo, si le, vuelto, si le vuelvo a dar, me aparecen las carpetas en forma de una lista, ¿verdad? En una lista y por orden alfabético, ¿vale? Bien, pues esto es lo que vamos viendo en la pantalla, ¿vale? Esto es una de las partes y ahora, en un segundo, vamos a ir viendo... ¿En qué consiste este, estos comandos? ¿no? Esta, esta pantalla de actividades, que es la que más nos interesa, ¿vale? Eh, no sé si alguien quería hablar. He escuchado algo por ahí. ¿Alguien quiere hablar? Hola Elena, Sonia, quiere hablar contigo. Hola, Elena. chicas, contaste. Nosotros cuando estamos en reuniones nos manda los.. La, los, pa los papeles los cuestionarios en forma accesible y nos las enviamos nosotros normalmente lo que es el drive lo utilizamos mucho porque nos mandan sí. las informaciones y cosas como por ejemplo de calidad de vida nos lo envían en el drive eso es eso es pues, chicos, ahora aprovechando aprovechando lo que me estáis diciendo vosotras mm -hmm. eh, a que ese, por ejemplo, los formularios, los formularios no es que vengan ya dentro de la propia página, ¿verdad? Uh -huh. O sea, tú creas el formulario, el documento y a vosotros os los pasan en el drive. ¿No? Claro. Y es que es más Eso fácil es. porque los puedes abrir mejor y los ves mejor, ¿sabes? Muy bien, sí señoras, sí señoras. Porque muy importante vale. y es que nosotros esto, esto de las tecnologías lo llevamos de maravilla. Porque llegado, bien. Yo bien? Que, ya es que estas cosas de las tecnologías me gusta mucho porque suelo, tengo tablet, tengo móvil, entonces. Pues no suelo yo también tengo, tengo un ordenador y una tablet también. Vale, eso está estupendo. Hay que darle uso, ¿eh? Siempre mm. procurar darle un buen uso. ¿Vale? Sí. Es importante. No, vale. Bueno, el... chicas. ¿Os parece si seguimos? Sí. Sí, sí. sí. Venga. Vamos paso por paso, ¿vale? Voy a seguir un poquito la diapositiva, pero hay cosas que veréis que ya estamos hablando, de las que ya estamos hablando, ¿vale? Ya hemos entrado en Drive. Esa, esa parte nos la hemos quitado ya de medio. Estas son las capturas de pantalla que os tengo puestas para que, si necesitáis un poquito más de ayuda, sí, lo tengáis mañana, más sencillito. Mañana, ¿Sí? perdona que te interrumpa. Mañana, por ejemplo, no nos podemos conectar, son ellos, que es que vamos de viaje mañana, vamos al dentista. Vale. ¿Vale? No pasa nada, porque eh, tenéis eh, las indicaciones que os voy a mandar por correo, tenéis las indicaciones de lo que tenéis que hacer. Si tenéis vale, nada, vale. me escribís, ¿vale? Vale, vale, vale. Eh, sí, estupendo. Si quieres... A ver, seguimos, ¿vale? Cuando pinchas en el icono de Drive, esto ya lo hemos visto, ¿vale? Es un repaso. Eh, nos aparece la página, ¿verdad? Esta página que es la que estamos viendo, pero, claro, en esta página ya hay contenido, ya hay elementos, ya hay archivos. Si lo abriéramos de cero, aquí, en esta página de aquí, en esta parte, no habría nada, ¿vale? Bien, ahora vamos a ir poquito a poco, vamos a ir viendo cómo vamos a utilizar eh, eso de, de Drive, cómo vamos a subir elementos, que seguro que muchos de vosotros ya lo sabéis, ¿vale? Vamos a ir localizando este, este botoncito, ¿vale? Este botoncito, vamos a la página ¿m? y vamos a ver en qué consiste esta parte de aquí. Que como decíamos el otro día, eh, los cuadros de trabajo, por ejemplo, de, de Word, eh, que yo lo llamaba el menú principal, están en la parte de arriba, ¿verdad? Bueno, pues aquí en Drive están en la parte izquierda, ¿vale? Lo que nos importa está aquí en esta parte izquierda de la pantalla, ¿vale? Vamos a ir por orden. ¿Qué tenemos en mi unidad? Mi unidad se refiere a la página principal. La página principal es esta que vemos por aquí, ¿vale? Es la primera. Y aquí vemos todo el contenido. Dentro de cada carpeta hay más contenido, por supuesto. ¿Vale? Y aquí, si le pincho, ¿vale? Me va a salir el mismo listado que tengo yo aquí. ¿Vale? O sea, que podemos verlo de las dos maneras. ¿Vale? Más. Debajo de mi unidad, ordenadores. En este no nos interesa tanto porque bueno, es un poquito más avanzado, ¿vale? Y esto es para vincular tu ordenador con otros ordenadores, ¿vale? Para trabajar de otra manera, ¿vale? Yo la verdad es que eso no lo he utilizado nunca porque no me ha hecho falta, porque bueno, como ya puedo compartir documentos, pues no, me, no necesito esa opción que me da, ¿vale? ¿Qué más? Si seguimos un poquito más para abajo, tenemos la opción de compartido conmigo. Eso es que hay otras personas, otras cuentas que han querido compartir conmigo otros documentos, ¿vale? Y esto, por ejemplo, es lo que otras personas han compartido conmigo. Aquí está el documento, los documentos y aquí están las personas en esta parte desde dónde me le han mandado, ¿vale? Y aquí la fecha, ¿de acuerdo? Además podemos ordenar por nombre, por fecha, ¿vale? Para hacer la búsqueda, ¿de acuerdo? Las últimas modificaciones, por mis últimas modificaciones, por lo que se ha abierto por última vez, ¿vale? ¿Podemos ordenarlo? ¿Sí? ¿Podéis repetir, porfa, que no he escuchado? Por la ¿de también se puede ordenar. Por, pues mira, creo que sí, por nombre. Te lo ordena, claro, por nombre, pero por nombre, pero te da dos opciones de nombre, claro. Aquí ya te lo está ordenando por orden alfabético, vale. No sé si lo veis por ahí, lo veis? Miren, A, C, C, D, vale, vale, eh, vale. Chicos, un segundito, voy a terminar esta parte y ahora, y ahora seguimos participando y voy leyendo, ¿vale? los que vais levantando la manita. Así que recordad lo que queréis decir, ¿vale? Bueno, dentro de Compartido conmigo, ¿vale? Tenemos todo esto, ¿vale? Es como un drive, como si viéramos el drive del resto, ¿vale? Los que comparten con nosotros documentos, ¿de acuerdo? Recientes, ¿qué habrán recientes? Pues los documentos con los que hemos trabajado recientemente, que hemos trabajado, incluye, perdona, que hemos creado. ¿Sí? Te perdona, que es que me va a salir un poco, que no me encuentro muy bien, ¿vale? Vale, Miguel, no te preocupes. Si necesitas alguna cosa, avísanos, ¿vale? Que, que, que me va a salir, que me va a salir, que no voy a estar este rato, ¿vale? Vale, si necesitas alguna cosita, avísame, ¿vale? Es que, es que la verdad es que estoy un poco así con, con jaleo y. Me un poco la cabeza de tanto, esto, ¿sabes? Vale, no te preocupes, pero por eso tienes toda la información en la plataforma, ¿vale? Venga, y vale. los, los vídeos también, ¿vale? Vale, vengas luego. De acuerdo, hasta luego. Acuérdate. Hasta luego. Vale. Eh, vale, voy leyendo también. Chicos, eh, dice también, y muy importante, ¿cuánta información o trabajos puedes almacenar? Eh, pues exactamente, exactamente depende del tipo de, de documentos, de archivos, porque cada una cosa, cada cosa pesa una, tiene un peso diferente. ¿Sabe? Si es un documento con 80 páginas, no es lo mismo que un documento con una página, ¿vale? Pero bueno, es, es bastante amplio, ¿vale? Es bastante amplio la, el tema de, del almacenamiento, da para mucho, ¿de acuerdo? Seguimos, estamos en, la parte, en esta parte de la izquierda, ¿vale? Reciente. Reciente es lo que hemos trabajado recientemente, ¿verdad? Todo lo que tenemos de forma reciente. Destacados. Destacados es si hay algún documento que tenemos que tener más a mano, porque trabajamos más con él, porque nos interesa, por lo que tenemos, porque lo queremos tener ahí por si en algún momento nos resulta muy útil, pues vemos que tenemos la estrellita, ¿vale? ¿Vale? ¿Cómo vamos a hacer destacado un documento? Bien, pues cuando estamos en nuestra propia unidad, ¿vale? en nuestra pantalla, podemos clicar, vale, esto lo vamos a repetir luego, ¿vale? Pero para que lo sepáis, para hacer destacados, o favorito también, depende, pinchamos en el documento que queremos destacar con el botón derecho del ratón y se nos va a desplegar. Una pestañita, que esta pestañita también la vamos a ver, que es importante porque nos permite hacer muchas acciones, ¿vale? Con, con este documento. En esta Me pestañita. Mueve, sí, un segundito, un segundito, ¿vale? Vamos a tener, mantener el orden, ¿vale? Porfa, que si no es un lío con tanta gente. Dentro de los destacados, vamos a buscar aquí la opción de destacar, ¿vale? ¿Y dónde lo encontramos? A ver. Añadir, si vamos leyendo poco a poco, aquí encontramos la estrellita y encontramos Añadir a destacados. Pinchamos con el botón izquierdo del ratón y ya automáticamente veis que le sale la estrellita y eso significa que ya estamos destacando y guardando en la carpeta esta de destacados ese, ese archivo. ¿vale? Y vamos a comprobarlo. ¿Veis cómo se ha guardado? ¿Eh? Y para quitar ese, esa estrellita y quitarlo de esta carpeta. Pues de nuevo pinchamos con el botón derecho de nuestro ratón y aquí volvemos aquí y vemos que pone quitar de destacados. Pues es tan fácil como volver a pinchar y se acabó, ¿vale? Y seguimos por la última parte, ¿vale? Antes de entrar en, en otras cositas. Papelera, aquí pues si, si, si le ponemos un poquito, pensamos un poquito, ¿qué tenemos aquí dentro de la papelera? Efectivamente, todos los documentos, todos los archivos que hemos borrado, ¿vale? Porque ya no nos sirven y por si nos arrepentimos, hay un tiempo, ¿vale? Veis Si veis aquí pone que los elementos, todos estos elementos, desaparecerán 30 días después de que los hayamos borrado, ¿vale? O sea que si yo tengo un documento y lo quiero borrar en Drive y, le, y lo borro, ¿vale? Ese documento se borra y está en esta carpeta durante 30 días por si nos equivocamos, por si decimos, ay, yo he borrado algo importante. ¿Vale? Nos da un plazo de 30 días para recuperarlo. ¿Vale? A ver, eh, manitas, voy a ver por aquí las manitas. Eh, voy por orden, no sé en qué orden lo habéis levantado, ¿vale? Así que perdonadme, voy en función de lo que voy viendo. A ver, eh, plena de cabeza del buey, a ver, contadme. ¿Qué pregunta, Sonia? ¿Qué lo que le vas a preguntar a qué? Nosotros también... Pero que te vea, que no se te ve. Venga, chicas, a ver, ¿qué queréis compartir? Porque queremos compartir que nosotros también hacemos la, esta, los cuestionarios accesibles. Vale, pero eso, eso está muy bien, pero eso es de los cuestionarios, de los cuestionarios que son sí. de accesibilidad, ¿verdad? Sí. Vale. Y Estupendo. También metemos las cuando hay un, un este escribió un, un documento, lo cogemos el pen, el pen, y lo metemos en el Pendrive. Vale, bueno, el pendrive es otro recurso de almacenamiento, diferente porque no funciona con internet, pero bueno, es un recurso, ¿vale? Bueno, siguiente, a ver, Daniel, ¿qué quieres compartir? Cuando escribes, por ejemplo, un documento sí. y estás con un compañero, por ejemplo, tu compañero está con el tema del COVID ahora, con cuarentena o algo, y te necesitáis entregar un trabajo online, tiene una opción que puede escribir por debajo tuya. Y ponerte esto que quiera que está buscando por internet, por ejemplo. Eso es. Pues a lo que, lo que dice Daniel, es a lo que nos referíamos antes cuando decíamos que podíamos compartir, editar online. O sea, a la vez, a la vez, eh, desde otro ordenador, como bien dice Daniel, eh, puede estar trabajando, mm, estando en su casa. Imagínate que yo tengo un compañero que está teletrabajando, porque ahora, como todos estamos, que nos infectamos con el COVID, pues ahora tiene COVID y está en su casa y tiene que trabajar conmigo. Bueno, pues Drive nos permite trabajar a la vez de, diferentes, de puntos muy diferentes, ¿verdad? Muchas gracias. A ver, más. Eh, Marta. Aquí estoy. A ver, eh, yo lo tengo todo al revés, eh, porque claro, porque a tener una tablet... Tú lo, tú lo eh, eh, eh, tienes a la izquierda, ¿no? En tu ordenador, ¿no? Marta. ¿Sí? Perdón, que es que se ha cortado un poquito. Se me ha cortado un poquito. ¿Me puedes repetir, por favor? Sí. A ver, que mi tablet yo lo tengo al revés que el tuyo, ¿no? Puede ser. Porque tú lo, eh, eh, eh, eh, lo tienes a la, a la izquierda. Pero yo, a tener una tablet... ¿Lo tienes en otra zona de la pantalla? Claro. Ajá, muy bien. Mucha, Marta, muchas gracias por compartirlo, porque claro, habrá compañeros que le pase lo mismo, igual que hemos estado hablando antes del móvil, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa? Que a lo mejor, como muy bien dice Marta, a lo mejor no está en esta parte izquierda de la pantalla, a lo mejor en otro dispositivo eh, está en, otra, en la parte de derecha. Pero bueno, lo importante, saber localizar dónde, dónde está eh, el, la pantalla o de, de comando como, como yo le puedo llamar o, o la pantalla donde, donde nosotros usamos podemos usar diferentes opciones de, de la aplicación vale lo podemos encontrar en diferentes partes de la pantalla pero suele tener el mismo diseño vale fácil de encontrar creo yo a ver jesús eh, una pregunta donde afecta cada lo de, la, lo de para poner la fecha está a la derecha, ¿no? ¿Lo de poner, perdón? La, la fecha. Ah, para localizarlo por fecha, te refieres, ¿verdad? Sí. Está a la derecha, ¿no? Vale, porque aquí me, lo tapa, me lo tapa con los cuadritos, eso me lo tapa, ¿sabes? Ahora mismo, ahora mismo te lo enseño. Vale. vale. A ver, bla, ahora bla. mismo, mirad. Nada. Un segundillo, a ver, no sé si había alguien más con la manita levantada. David, un segundito, David. Vale, eh, lo que decía Jesús, dentro de sí. mi unidad, ¿vale? Eh, igual que como hemos estado hablando antes, que no me acuerdo ahora mismo, no sé el nombre de la persona que me ha dicho lo del de orden alfabético, ¿vale? Lo del nombre, mm. también lo podemos ver. A ver, nos, aquí nos da las opciones. Mira, ah, sí. aquí que vemos las fechas, ¿ves? Aquí les da la opción de que aparece primero lo que se ha modificado al final la última por modificación y nos da opción por última modificación mía o la que está abierta la última vez vale pero de momento no nos da eh, opciones de, de fecha vale estas son las opciones que nos da podemos seleccionar las que más, la que más queramos vale la que prefiramos vale uh -uh. Jesús ¿te ha, ¿se ha resuelto en la duda uh, sí ¿Seguro? Si no me preguntas, ¿eh? que no hay problema. No, no, no. Eh, el momento no ha quedado claro. Si te va a te pregunto. Gracias. Eh, estupendo. Nada. Igual que decíamos antes, en nuestra pantalla recordamos que por nombre también lo podemos organizar. ¿Vale? Bueno, a ver, David. Que David también tenía la manita levantada. Cuéntanos. Mira, yo uso el MacBook, tengo un de Mac, y tengo un Drive, uso Google, o sea, lo de, ¿no? Bien. Uh -huh. yo, me, me, me puso... Ay, que se me corta un poquito. Se me ha cortado un poquito, David. Cuéntame, a ver. Mira, como te estoy diciendo, el MacBook de ese de Medemar, lo compré ayer en El MacBook Air compré en Medemar. Me gustó, tiene 2.000 euros. ¿De qué compraste? Un MacBook. ¿De ese MacBook Apple. Capel? vale bueno es otro dispositivo ¿No, no eso que que como... es un dispositivo verdad es que es como un sí, ordenador sí, portátil. ¿Sí? portátil vale y desde, desde live bueno desde el la mac w o el de que como es de de iPhone, el macbook perdón sí, sí, eh, tienes opciones también que son como google puedes acceder a a, la, a las herramientas de google es, sí, safari. Sí, es safari y, y es no te safari. permite Vale, ¿y no te permite trabajar con las herramientas de Google? Sí, como YouTube, ¿Sí? como Google Maps. Todo. Ajá. Y, y una pregunta, David, sí. eh, ¿Safari también tiene estas herramientas que tiene Google? ¿O parecidas? Sí, parecidas. O sea, te... ¿Ves? Entonces... Pues casi... como son está? tan útiles, como todo, el, como todo el mundo trabaja ya con, con estas herramientas, sí, sí. Pues, pues todas estas empresas también adaptan sus productos a, a, a todas estas necesidades, ¿vale? O sea, que veáis hay... que... Sí, no, ¿Sí? yo, me, yo, me, yo me he metido de arriba, yo me, que me he de instalarlo. Ah, que lo, que lo tienes que instalar. No, no, pero me he de mío. ¿Te lo han ¿Sí? instalado, has dicho? Sí, sí, sí me he metido. Pero digo que el boxeo es ahora, y sinceramente, que lo No te ahora, una... No te entiendo ahora, David. Mira, el se así y se ya sola. Ah, que se conecta sola. No se esté sola Vale, vale, vale De acuerdo, de acuerdo Bueno chicos, seguimos, ¿vale? Persona. Seguimos, seguimos Vale, eh, vamos a ver De acuerdo En qué consiste esta pantallita de aquí el, Lo de nuevo, ¿vale? Que esto es lo que nos va a hacer Que podamos subir, que podamos crear archivos, que podamos subir carpetas... Vamos a verlo. Esta es la parte es muy interesante, ¿vale? Esta es la que, una de las que más quiero que os quede Si pinchamos aquí, en el más, en el simbolito este más, ¿vale? Se nos va a abrir esta, esta pantallita, ¿vale? ¿Qué pasa? Si nosotros le vamos a carpeta, ¿qué quiere decir? Que vamos a crear una carpeta nueva dentro de Drive, ¿vale? No que la vamos a subir de, de nuestro ordenador Sino que la vamos a crear ¿vale? Eh, si le damos a subir archivo ¿Qué quiere decir? Pues que vamos a coger un archivo Un documento, una imagen Lo que queramos de nuestro ordenador ¿vale? Y la vamos a guardar en Drive Para tenerlo nosotros protegido Y que esté disponible cada vez que queramos Lo mismo pasa cuando pinchamos en subir carpeta Ahora lo voy a intentar hacer de una forma rápida ¿vale? Pero vamos a darle el repaso así si le damos a subir carpeta, pues nos da la opción a subir carpetas que tenemos en nuestro ordenador o en nuestro dispositivo dentro de nuestro Drive, ¿vale? Pero, diferencia, esta opción de carpeta creamos carpetas. Estas dos opciones, que lo pone subir archivos, subir carpeta, coger archivos o carpetas del ordenador o de otro dispositivo y guardarlas en Drive, ¿vale? Ahora lo vamos a ir viendo, ¿vale? ¿Qué más? Aquí tenemos otras herramientas que pertenecen a Google también, ¿vale? Si vemos aquí a más, pues nos sale un montón más, ¿vale? Pero bueno, vamos a centrarnos en las que nos aparecen aquí porque si no, no acabamos nunca. ¿Qué pasa? Estas son las que nos permiten trabajar de forma online también, ¿vale? Esta de aquí, por ejemplo, es como el Word, ¿vale? Es como un procesador de texto que le voy, voy a dar a abrir para que lo veáis, ¿vale? Y para que veáis que si yo ahora mismo abro este documento y lo creo, se me va a guardar automáticamente en mi Drive, ¿vale? Veréis, ahora vais a ver que no es igual igual a Word, como vimos el otro día, pero es muy parecido, ¿vale? Tiene herramientas similares. A ver, mientras se abre y se carga, voy leyendo, ¿vale? Vale, ruegos y preguntas eh, después, eh, eh, de acuerdo. Ena. Ena. También ¿Sí? tarda, tarda mucho en cargar cuando tienes muchas ventanas abiertas. Sí, eso es verdad. Ya. Eh, te lo digo para que si tienes eh, que sea alguna ventana que no te sirva de nada, aprovecha. Claro, es que está, eso lo he hecho antes, tienes razón, pero hay algunas que por si acaso no he cerrado. Pero bueno, voy a ir cerrando sí porque yo creo que esto ya no voy a necesitar. Vale. Bueno, igualmente si no, se necesita luego se abre otra vez. Vale. Estábamos en el documento. Os recuerdo que he pinchado, ¿verdad? En nuevo y, he, y le he dado a crear este tipo de documento. Vale. Aquí, por ejemplo, en hoja de cálculo de Google sería algo parecido a Excel, vale, pero de herramienta Google. Aquí, en presentación de Google sería una herramienta parecida a PowerPoint, vale. O sea, que nos da opciones a trabajar de muchas de muchas maneras, ¿vale? Y os recuerdo que todo esto se va a guardar, si abrimos alguna, se nos va a guardar directamente en nuestro Drive, ¿vale? Y podemos trabajar eh, desde el Drive, desde cualquier parte, con estos documentos, ¿vale? A ver si se termina de cargar. Si no, vamos poco a poco y cuando ya por fin deje de pensar, se... bueno, parece que ya. Vale, si os fijáis, esto es una herramienta que intenta imitar a, a la que vimos el otro día, a Word, ¿vale? Veis aquí que podemos editar, podemos cambiar las letras, el tamaño, los colores, los párrafos, ¿vale? Y aquí podemos escribir ahora mismo, a ver si se me escribe, ¿vale? Uy. A ver, que las tecnologías van... A ver, hola, por ejemplo... Buenos días. ¿Vale? Bueno, pues yo ahora he puesto este documento que quiero seguir creando luego. ¿Vale? Y ahora... Si os fijáis aquí, en la parte de arriba automáticamente se va guardando vale no tenemos un botón como como en word que es para guardar aquí automáticamente se guarda vale se van guardando los cambios que bueno es una parte buena porque así si nos, nos olvida alguna vez pues no tenemos los problemas que nos pasan a veces con el Word. vale a ver Vale, un momentito. Vale. Eh, ya se me ha guardado. Ahora voy a cerrar, ¿vale? Voy a cerrar esto para que no se nos corte tanto. A ver, un momento. Claro, a que pongan la matriz. Os voy a silenciar, ¿vale? Es que hay gente que todavía. Vale, que si no se escucha mucho eco. Vale, voy a cerrar esa herramienta, ¿vale? Y si os fijáis, a ver si ahora, ahora vemos lo de las manitas, ¿vale? A ver si se me cambia ahora. A ver si me aparece. Antes me ha aparecido. A ver en recientes, si me sale ya ese documento. Si no es que ha habido algún fallo con el tema de la conexión y no se ha llegado a crear. Pero en teoría nos debe aparecer ese documento que hemos abierto y hemos creado ahora mismo. Debería aparecernos aquí, ¿veis? Este documento, que además te pone la fecha, por quién está modificado, ¿vale? Este, este documento, ¿vale? Que nos aparece en reciente es el que acabamos de crear, ¿vale? Con la herramienta que nos aparece aquí, una de las herramientas de Google, ¿vale? Ahora, podemos borrarla también. Todo lo que queramos hacer con cada carpeta, cada archivo, lo podemos hacer clicando, os recuerdo, en el botón derecho del ratón, ¿vale? A ver, que ahora le cuesta un poquito pensar. Y, como veis, tenéis aquí las opciones. A ver, que ahora no me aparece la de quitar, pero lo vamos a ver ahora mismo. Vamos a ver cómo borrar, que se borra de la misma manera, ¿vale? Este, este archivo, ¿vale? Veis que tenemos diferentes opciones. Podemos compartir, que eso lo veremos después obtener el, el enlace para compartirlo a través de un enlace. Eh, podemos moverlo de carpeta, podemos añadir a destacado, que es lo que hemos visto antes aquí, en esta parte. Cambiarle el nombre, eh, descargar, ¿vale? Mm, podemos hacer muchas, podemos realizar muchas funciones, ¿vale? A ver, que es que perdonad, que esto va un poco lento. Vale. Y lo que yo quiero es esto. Aquí abajo del todo nos da la opción de quitar. En esta opción, borramos este documento. ¿Vale? Lo vamos a pinchar para borrar el documento porque ya no lo necesitamos para nada. ¿Vale? ¿Y dónde se nos guardaría este documento? Que acabamos de borrar. En la papelera. ¿Veis que ha desaparecido? Ahora pinchamos en la papelera. Y ya lo deberíamos tener aquí, por si lo queremos recuperar en algún momento. ¿Vale? más cositas. ¿Veis? Que está aquí guardado, pero bueno, ya se supone que lo hemos borrado, ¿vale? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Eh, voy, estoy en el PowerPoint, ¿vale? Para organizarnos un poco, para que no se nos dejen cositas por el aire. Hemos visto esta pantalla, ¿vale? Esta captura de pantalla eh, es la que hemos estado viendo ahora, ¿vale? Para subir elementos. A ver, ¿qué hora es? Uh -huh. Voy a ver, que luego hay que hacer un repaso, ¿vale? En el repaso voy a subir algún archivo, ¿vale? Que son muy parecidos, como siempre, eh, cada vez que subimos un archivo, un elemento, pues a, al correo o a cualquier otra plataforma, se hace. yo creo que siempre de la misma manera. Veremos aquí en estas capturas de pantalla, ¿vale? Cómo nos sale. A ver, perdón, que esto va un poquito lento. ¿Cómo nos salen las carpetas para seleccionar el sitio donde tenemos guardado el archivo que nos interesa? Subir, ¿vale? Solo tenemos que buscarlo dentro del ordenador. La pantallita esta que hemos estado trabajando, en subir archivo o subir carpeta, y nos aparecería esta, esta pantallita, que yo creo que nos suena a todos, ¿verdad? O sea, con esta pantallita seleccionamos, buscamos el documento que queremos subir, Imaginaos que está en escritorio, pues pincho en escritorio y ahí busco el documento que quiero subir. Y simplemente tendría que pinchar en abrir, ¿vale? La verdad es que es sencillito, es bastante intuitivo, que si nos paramos un poquito a leer y no hacemos las cosas rápido y corriendo, es bastante sencillo, ¿vale? A ver si nos da tiempo luego hacer una prueba, ¿vale? Ah, y aquí es, ya entramos en compartir, que también es interesante, cómo podemos compartir archivos, ¿vale? Ah, mm, mm, mm. Vale, si sí, termina la una, vale. El, el otro día nos quedamos un poquito cortos y, y al final cogimos un cachito más. Esperemos que no nos pase. Bueno, ¿cómo podemos compartir con Google? ¿Cómo podemos compartir? Bien, pues tenemos dos opciones. Vamos a ir a mi unidad, vale, que es donde yo tengo todas las carpetas, vale, con las que yo trabajo normalmente. Bueno, un segundillo, alguien, tiene, ¿alguien quería eh, levantar. Vale, antes de entrar en, en compartir, ¿vale? David, ¿querías compartir algo con nosotros? A ver, el audio. Elena. Dime. ¿Qué te vas a compartir contigo, ¿vale? ¿Cómo? Ah, sí. Yo como dije, yo otra vez para ver los de Digimon y cosas. No, no, no, no, no, no. Entonces, pero tú yo lo, lo usas. Sí, yo les, Que todo, se corta un poquito, David, hay veces que no te entiendo. Mira, yo uso David, pero que por las partidas que es lo de las unidades. No. Vale, pero entonces, ¿entonces le das gusto. Sí. Vale. Bien, ya está. A ver. Vale, vale. Bueno, chicos, vamos a pasar a cómo compartir, ¿vale? Esto me interesa que, a ver, sobre todo para las personas que no tienen tantos conocimientos de Drive, que estén un poquito más atentas porque es muy fácil, pero bueno, hay pequeñas cositas que, que, hay, que, que hay que tener más claritas, ¿vale? vale pinchando en mi unidad, se nos aparece la pantalla de siempre de inicio, ¿vale? Y, por ejemplo, yo quiero compartir esta de aquí. Bien, pues volvemos a pinchar, como hemos dicho antes, con el botón derecho, ¿vale? Sobre la carpeta, el archivo con el que queremos trabajar. En este caso, compartir. Compartir con otra persona, ¿vale? Si veis aquí, entre las opciones, hay una opción que es compartir y otra que es obtener enlace. Se puede hacer de a través de las dos formas. Vamos a empezar por esta opción, ¿vale? Esa opción nos va a permitir, para ello, pues, tenemos que eh, incluir un correo electrónico, ¿vale? o Personas con las que ya trabajemos desde de antes. Yo es que la verdad que lo, lo, lo veo muy cómodo porque simplemente tienes que meter el correo, ¿vale? Y permitir que se mande, se mande la información. Aquí. Hemos seleccionado, como, como habéis visto, con el botón derecho, ¿vale? Hemos pulsado encima de la carpeta que queremos compartir y hemos puesto a compartir veis que ya aquí abajo nos da la opción de obtener enlace pero vamos a esperar un poquito y vamos a pararnos primero en compartir con personas o grupos ¿vale cómo lo vamos a hacer pues aquí simplemente vamos a incluir un correo electrónico veis como yo tengo aquí un montón de gente con la que ya he trabajado con Drive vale y me aparecen opciones también puedo poner aquí una nueva opción vale que no habría ningún problema pero en este caso yo lo voy a compartir con este correo vale que es mi correo a lo mejor de trabajo. Pues aquí tengo opciones y le daría a enviar. Pero antes de darle a enviar, si veis en editor, puedo seleccionar cómo quiero compartir yo ese documento. Como os decía antes al principio, si quiero que solo pueda leer el documento y nada de modificarlo, si quiero que comente simplemente el documento pero no lo modifique, o si le doy eh, permiso para modificar y editar ese documento. ¿Vale? En este caso está compartido. Podría ser solo en comentador, ¿veis? Pero esto lo tenemos que seleccionar. Lo voy a dar a editor, ¿vale? Porque a la persona con la que lo voy a compartir le quiero dar la opción de que pueda él, él ella, eh, yo en este caso, eh, modificar este documento, ¿vale? Pues es tan sencillo como darle a enviar, ¿vale? Y ahora quiero que veáis, le tenemos que dar a compartir igualmente, ¿vale? ¿Por qué nos sale esta pantalla? porque está diciendo, hey, Elena, que eh, esta cuenta nos debe correo Gmail, ¿se la quiere guardar, mandar igualmente? Y yo le he dado que sí, porque nos lo permite. Y aquí, en mi correo, a ver si no se ha cerrado. Sí, deberíamos encontrar, ¿vale? Lo voy a abrir para que lo veáis. Deberíamos encontrar un aviso de que se nos ha compartido, ¿vale? A -O -R Vale, a ver. A ver si no me he confundido ni he clicado mal. Ahora, cuando entre en la sesión, vamos a ver. Vale, chicos, no os preocupéis, ¿vale? A ver, ahora las dudas y, y tal, y si queréis saber cuál es alguna herramienta, eso al es final, ¿vale? Lo vemos. Ay, perdón. A ver si ahora... Madura vale, en teoría está bien escrito, ¿vale? Y ahora, si por fin se abre, debería aparecerme el correo con un aviso de que se ha compartido conmigo, ¿vale? ¿Veis? Ya tengo un correo, ¿veis? El aviso. Compartido contigo. ¿Vale? Me está dando el aviso de que se me ha compartido. ¿Vale? Y aquí ya directamente te da la opción de abrir, pinchamos y ya podemos trabajar con este documento, ¿vale? Desde nuestro ordenador. ¿De acuerdo? Pero ¿y si yo ahora quiero dejar de compartir este documento con la persona a la que se lo ha mandado? Pues volvemos otra vez a pinchar con el botón derecho, ¿vale? Del ratón y cambiar... Lo que decía es de cambiar color aquí, ¿vale? Y mm, mm, creo que era aquí, a ver. A ver si recuerdo. Ahí. Y vemos que aquí aparecen a las personas con las que ya se ha compartido. Pero ahora yo digo, a mí ya no me interesa que esta persona vea este documento. No quiero que lo tenga. Entonces, aquí simplemente le damos a quitar, podemos cambiar. El tipo de manejo que tenga la otra persona de este documento, ¿vale? Y, pero yo en este caso quiero dejar de compartir. Pues simplemente le doy a quitar y ya, y guardo. Y ya estaría, ¿vale? Lo tendríamos hecho. Ahora bien, la segunda manera de compartir es creando un enlace, ¿vale? Ese enlace, como hemos visto antes, vamos a pinchar en la carpeta con el botón derecho del ratón. Y nos vuelve a aparecer todas las opciones que podemos, con las que podemos trabajar este, esta carpeta. Compartir ya lo hemos hecho. Ahora vamos a obtener este enlace. ¿vale? Hemos pinchado y ya nos da la opción de, nos crea el enlace, ¿vale? Aquí nos da la opción de que sea restringido ¿no? y nos aclara además. Solo las personas añadidas pueden abrir este enlace. ¿vale? Y lo podemos poner en que cualquier persona puede ver el enlace, ¿vale? En este caso vamos a ponerlo restringido ¿vale? Porque no queremos que todo el mundo vea esta, esta información y ahora solo tendría que copiar el enlace ¿vale? Y ya lo tengo hecho ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora pegando el enlace si sí se nos abre la página que hemos, a la que le hemos creado el enlace, ¿vale? Y exactamente dentro de la, app, de la de la carpeta app es la que se nos ha abierto y nos aparecen ya todas las carpetas, subcarpetas que están dentro de esta que tenemos en nuestro DAI, ¿vale? O sea que lo hemos hecho bien, esto indica... Que lo hemos hecho correctamente. ¿Vale? Vale, eh, hasta aquí. Eh, ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguien, que quiera, ¿Hay alguien que quiera hacer algún comentario? ¿Comentar alguna cosita al respecto? ¿Quiere que se repita la información o algo así? ¿O está todo claro? Se, ¿se puede manejar bien en Instagram o el Facebook o no? Eh, ¿Pero a qué te refieres con eso exactamente? Solamente es para subir una foto pero a través del Facebook Vale, o sea que ¿te refieres a que ¿conectar Facebook con Drive? Sí ¿Que tú desde, desde Drive puedas subir a Facebook? La información, ¿dices? Sí. Hombre, pues te debería permitir, porque, claro, es una, es una herramienta que tienes en línea y en internet. Entonces, como si... Eh, Drive es como el escritorio de nuestro ordenador, pero online, con internet. ¿Vale? O sea, que lo, todo lo tenemos en Internet. Vale. Entonces, si nosotros queremos, cuando, por ejemplo, Facebook, es que yo hace mucho que no utilizo en realidad Facebook, pero si quieres subir algo de Facebook, te, te dice de dónde quieres sacar esa foto, ¿verdad? Te pregunta, ¿de dónde, dónde quieres seleccionar la foto? Pues te pro desde Si antes la antes tienes antes aquí, antes, ¿no? puedes seleccionar desde aquí, desde este drive, para subir la foto. Está ¿vale? con el país. Vale. Chicos, porfa, acordaos de silenciar, ¿vale? Que si no se escucha todo. A ver, eh, dudas, Elena. Eh, eh, vale, ahora vamos a hacer un recordatorio, ¿vale? Bu eh, perdón. Mm, mm, mm. Vale. Vale. Eh, vamos a ello, ¿vale? Voy a ver un momentito cuánto nos queda, de... que creo que ya nos queda nada, nada, nada. Y bueno, tenía una herramienta, una herramienta que había creado para hacer una especie de juego, una tontería, pero bueno, para hacer al final a ver si nos da tiempo, ¿vale? Que es como un trivial de muy poquitas preguntas, ¿vale? Vale, esta, en esta parte del PowerPoint, eh, ¿vale? Se recuerda, se ve... Cómo se hace, vale, que hay que seleccionar, aparecen las fotos con la captura de pantalla. No quiero notificaciones. Y esto es lo que hemos estado viendo, vale. Estos son los pasos. Entonces yo creo que ya directamente sería todo más o menos lo que quiero que, que conozcáis, vale. Estos son los últimos pasos que os aparecen, vale. Que es lo que hemos estado haciendo ahora y a petición vuestra, lo vamos a volver a repetir, ¿vale? Vamos a repetir en qué consiste esto de subir, compartir información, ¿vale? A ver, voy a ver un momentito el chat y ahora nos ponemos con ello, si os parece bien. ¡Ay, madre! ¿Qué, qué tiene que pensar? Vale. Mañana en clase... Vale, a ver, José... Eh, toda la información está en la plataforma, ¿vale? Se sube toda la plataforma. Entonces, se va a hacer en la misma sesión Drive y Word. ¿Vale? Entonces, lo único que tenéis que hacer es conectaros a la hora. Tenéis, se os va a vamos, yo a la gente, por ejemplo, de Extremadura, sí que le mando un correo con toda la información, ¿vale? Para que la tenga. ¿De acuerdo? Igualmente, toda la información que yo, por ejemplo, mando a la gente de Extremadura eh, está en la plataforma, que hay una carpetita que pone una, un documento que pone práctica de Word y práctica de Drive, ¿vale? Que es muy sencillito, ¿vale? Entonces, si os parece bien, vamos a dar ese repaso que nos pedían los compis, ¿vale? A ver Jesús, antes de empezar con ese repaso, ¿qué nos quieres comentar? De momento todo bien, está todo por tu lado. Vale, estupendo Jesús. Bueno, pues Nada. vamos a hacer ese repasino rápido, a ver si nos da tiempo vale, a, a hacer el, el genial y que lo tengo aquí preparado. A ver, <ríe> venga. Nada, a ver, vamos a compartir. Recordamos, dos opciones de compartir: mediante compartir con contactos, con, con, con correos o compartir con una, un enlace. ¿Vale? Vamos a verlo os recuerdo que todo esto está explicado en el PowerPoint, ¿vale? Y aparte se subirá el vídeo por si queréis ver alguna la explicación de nuevo. ¿Dónde lo tengo? Compartir, ¿no? Siempre recordad que clic, ¿vale? Con el botón derecho. A lo mejor a vosotros se os ve el revés del ratón. Compartir y obtener enlace. Primero vamos a pasar a compartir. Vamos a darle por aquí y nos tenía que salir. Una pantallita, una pantallita para nosotros poner el correo electrónico o seleccionarlo, porque a lo mejor ya lo tenemos guardado, ¿vale? Eh, esta soy yo, y yo se lo voy a mandar a mi otro yo, a este correo, ¿vale? Que lo tengo ya aquí guardado. Me puedo escribir un mensaje, todo, y si veis, aparece aquí la carpetita que he seleccionado para compartir, ¿vale? Os recuerdo que en la parte de editor podéis seleccionar lo que la... A otra persona con la que estáis compartiendo puede hacer con ese documento o ese archivo solo leer, comentar o también editarlo, ¿vale? Podéis modificarlo en todo el momento, ¿vale? Y ahora mismo como ya lo tengo como yo quiero y no quiero escribir nada más le doy a enviar, ¿vale? Y ahora le damos a compartir igualmente porque os recuerdo que la cuenta a la que se la estoy mandando no es de Google pero nos lo permite, no nos da ningún problema con otras cuentas, ¿vale? Y ahora ya estaría. Ahora hay que refrescar la página a ver si se carga. Perfecto. Ya tenemos aquí el aviso de que la otra persona, que en este caso ha sido yo, nos ha compartido esta carpeta. vale ¿Veis? Este correo electrónico compartido. Aquí aparecería el mensaje en el caso de que queramos escribir ese mensaje. Y ya le damos a abrir y se nos abre la carpeta que nos han compartido. Y ya podemos trabajar con ella. vale Más. Vamos a quitar, vamos a dejar de compartir, ¿vale? Volvemos a hacer el mismo eh, proceso. Clicamos con el botón derecho del ratón, le damos a compartir otra vez, ¿vale? Aunque sea para quitar eh, la opción de compartir. Y aquí vemos que nos da otra vez la opción que podemos modificar, de, para que solo sea solo lectura, para que sea para comentar o editar. Yo en este caso, como quiero borrar, ¿vale? Le voy a dar a quitar este documento. Y lo cual, en esta opción ya no estaría compartida conmigo. Yo ya no podría trabajar con ese documento porque desde, mi, desde este drive he quitado esa opción, ¿vale? Más la opción de compartir con enlace. tenemos enlace. Bueno, os recuerdo que el enlace son esta, estos códigos, por llamarlo de alguna manera, que aparecen en el buscador de arriba, ¿vale? que tienen todas las páginas web, todas las páginas, todo. y podemos crear ese enlace. Lo podemos crear con, aquí se puede poner, el, es la opción que nos ha dado antes, pero ahora tenemos aquí lo de obtener enlace. ¿Cómo lo queremos? Restringido. Eso es dando más seguridad, ¿vale? Para que no todo el mundo vea lo que, ten, lo que estamos compartiendo. Porque claro, hay que, eh, recordamos lo que hemos hablado al principio, lo de la seguridad es importante o que cualquier persona puede ver ese enlace. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo se lo paso ese enlace a otra persona, esa persona a lo mejor lo puede compartir con otra persona y lo va a ver. Pero si yo restringo, lo tengo aquí restringido, eso significa que limita la persona que puede ver, que pueden ver ese enlace. ¿vale? Yo lo pongo restringido por seguridad. Y aquí nos da la opción de copiar ese enlace. Hemos copiado ya el enlace. Y aparte lo tenemos hecho. Y como... Si os recuerdo, que nos va a salir la misma página, pegamos en el buscador la página, el enlace que nos ha creado, y se nos, se nos vuelve a cargar esta página, ¿vale? que es la misma que hemos copiado antes. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda, alguna cosita? Elena, después por correo te... Hola, yo tengo una duda. Ah, un segundito, perdón, un momentito. Sí, nada. Cuando pueda. Eh, vale, Daniel, vale, de acuerdo. Vale. Vale, no os preocupéis. A ver, eh, estaba leyendo un poquito el chat. ¿Quién me estaba hablando? Y es que no sé quién soy yo, porque estoy aquí en el ordenador del trabajo, en mi casa, teletrabajando, con videollamadas de todos mis chicos desde sus casas. Es un poco jaleo. Vale. Yo soy eh, la línea, ¿vale? Llamo desde España. Vale, hola. Hola. Ah, sí, mira, lo pone aquí, a Spainba. hola Ah, venga, vale <risa> Mira, es que Cuéntame. me pregunta una de, mis, una de mis chicas Porque te ha referido a cuando tú compartes una carpeta contigo, un documento Esa persona que ha recibido ese, eso que compartes Dice que, puede, que ella ha entendido que lo puedes borrar Sí o, Vale, pero si tú lo borras O sea, si la persona con la que te ha compartido tú lo borras La otra persona también se le borraría el suyo, ¿no? O sea, ¿lo borrarías de todo dry o no? No de, vamos, mira, os, os lo pongo, os lo hacemos, ¿vale? Para que lo venga, venga Si tú lo vale, borras, tienes, tienes la opción de, de borrar y tú lo borras. Pero la opción que, a la que yo me estaba refiriendo es que tú lo borras desde para la otra persona, no para ti, ¿vale? Estás quitando, digamos, eh, la opción de compartir, tú tienes todavía la, la potestad, tienes la, la capacidad de. Eh, seguir modificando las opciones de uso de la otra persona ¿vale? me explico con la opción que vamos a ver aquí de compartir ¿verdad? aquí compartimos a ver que si no se me llena la pantalla de compartir esta es la opción que decir que si se borra se le borra a la otra persona no no se le borra a otra persona. Yo comparto conmigo, ¿vale? Comparto conmigo, el editor lo dejo igual, no quiero escribir ningún mensaje, tengo aquí y simplemente se envía, ¿verdad? Bueno, pues ese proceso de compartir, y compartimos igualmente, que no se nos olvide, por supuesto. Y ese proceso de compartir, ¿vale? Ahora lo vamos a quitar. Esto, esto que vamos a hacer ahora, ¿vale? lo que implica es que dejo de compartir el documento con la otra persona, ¿vale? O sea que no se me borra a mí, ¿vale? Ahí, le damos otra vez, eh, hacemos el mismo proceso, le damos otra vez a compartir, ¿vale? Y ahora vemos que ya nos aparecen aquí las personas con las que hemos compartido. Y en esta opción, ¿vale? Nos aparece aquí la opción de quitar, porque como ya lo estamos compartiendo, nos permite quitar y que la otra persona deja de ver lo que estamos compartiendo, ¿vale? Simplemente guardamos cambios y suficiente. Ahora bien, si queremos borrar la carpeta, pinchamos con el botón derecho del ratón, ¿vale? Y, uy, y abajo del todo, ¿vale? Tengo que ir cambiando las opciones. Me aparece la opción de quitar. Si le pincho aquí, sí que se me borraría, ¿Vale? Si le pincho la opción de quitar, se me borraría y entraría en, dentro de la carpeta de papelera, ¿vale? Y os recuerdo que hay un plazo de 30 días desde que tú borras hasta que tú borras y, se, y aparece ese, ese documento en papelera. Y en papelera aparece almacenado 30 días. Después se elimina, ¿vale? No sé si, si ha quedado más o menos clarito si me he explicado o necesitáis que lo haga de otra manera. No, ah, bueno, y también te... Yo creo que, creo que se refiere si la otra persona lo elimina, si se te elimina a ti. Sí. No, no, porque yo soy, digamos, la propietaria de este documento, ¿vale? Entonces. Solamente si puedes tú borrar tú drive, el administrador, ¿no? Lo que te quieres decir. Exactamente. Compartido, ¿vale? Vale, vale. exactamente. Si tú en tu drive, si yo he compartido contigo un documento y tú lo borras, tú lo borras. Pero a mí, como, como decías muy bien, soy la, la, la editora, ¿no? la, la creadora de ese documento. Entonces, a mí no se me borra ¿Vale? Y, por supuesto, que también aquí podéis pararos a ver todas las opciones, pero bueno, lo fundamental lo hemos visto. Y, por supuesto, también podemos descargar todo el material, ¿no? Que para eso está, para tenerlos también en nuestro escritorio, en caso de que lo queramos tener en el escritorio o no dispongamos siempre de internet, ¿no? Bien, a ver, voy a ver por aquí por el chat. Si hay alguien... Un segundito, Marta. A ver, chicos. Eh, yo sé que... Para mañana está organizado, ¿vale? Yo sé que hay unos que están con Word, otros que Skype y otros a la vez. Por, no activéis por su sonido, porque es que si no se escucha fatal, ¿vale? Eh, el caso es que... Eh, yo he propuesto una forma de, de hacer eh, la práctica entonces para que los que hagan una parte no tengan que esperar a que las otras personas lo hagan, ¿vale? Entonces vosotros por eso no os preocupéis, ¿de acuerdo? Gracias Ángela, pero bueno, no, no os preocupéis que eso ya está, está todo eh, organizado, ¿vale? A ver Marta, ¿qué querías compartir? Ya estamos terminando. Eh, sí, eh, mira, yo que acabo de, compart de compartir una cosa... Uh -huh. O sea, compartir, o sea, que hay como, yo pues, que está puesto Historia de Amor, una cosa mía, ¿no? Sí, lo que sea, el documento que sea, lo no pues, compartido. Pues, pues yo, pues ahora lo, lo quiero quitar, pero no sé cómo quitarlo. Vale, pues mira Marta. Pincha sobre el documento con el botón. Bueno, tú no tienes el botón, pero te tiene que salir, ¿vale? Sí. Esta, esta, esta pestañita que me ha salido a mí. ¿La ves? Sí, la tengo. Vale, pues otra vez pinchas en el mismo sitio, en compartir, que es donde le has dado antes. Le pinchamos. Sí. Y ahora, eh, ¿te aparece aquí la persona a la que la has compartido o la dirección de correo? Sí vale, pues entonces tienes que darle aquí al ladito que tienes las opciones, pincha en un ladito a mí no me sale porque no lo tengo compartido pero aquí sale un cuadradito ¿vale? en el que puedes pinchar y se te despliega una pestañita también y al final pone quitar a ver, aquí pone eh, editar editar ¿Sí? pone editar Marta pincha ¿Sí? en editar y a que se te despliega. Sí. A que te aparecen varias opciones. sí Pues abajo del todo, ¿qué, aparece? ¿Qué pone abajo del todo? Así. Ah, sí. Ah, ¿veis cómo es? ¿Veis qué sencillito que sí? Sí. Y lo único que tienes que hacer es guardar los cambios, darle al cuadradito azul, ¿vale? Y ya dejarías de compartir ese documento. ¿Vale, chicos, chicas? Sí. Vale. Eh, ¿Alguna dudita? ¿Sí? ¿Cualquier cosita? No. Pequeña duda? Ninguna. Eh, estupendo. Muy bien, he explicado todo. Muchas gracias. Ay, bueno, no yo lo he intentado. Nada. ¿eh? No, no, no, no, yo lo he intentado. A ver, chicos, yo sé el que... El próximo día pasa ¿no? Eh, es que funciona. Sabéis que la parte práctica, como cada comunidad lo lleva a su manera creo que hasta que no nos digan otra cosa diferente, yo sí las hago siempre a las once y media, no sé si en las otras comunidades están siguiendo ese horario o no, entonces para los de Extremadura sí, pero yo a ti José José Menéndez creo que no eres de Extremadura, ¿verdad? Yo soy de aquí, de Leganés. Ah, bueno de Madrid, bueno pues supongo que a vosotros en darán... Madrid es a las once y media también. Ah, vale pues mira, el compi está diciendo que también es a las once y media, ¿Vale? Pero, pero hasta que no te manden el enlace no, no, tienes que, no tienes que contestar claro, claro yo por ejemplo ahora cuando terminemos voy a mandar el enlace a todos los compis de, de Extremadura ¿vale? con la hora mmm, la hora el enlace y los documentos pero vamos que a vosotros os hará lo mismo ¿vale? para que podáis acceder mañana eh, bueno, es la una la, pr la práctica de, de Word ya está subida ¿ya la has hecho? No, ya está Estupendo. subida, ya sé de qué va Ah, vale, sí, está todo abierto O sea, vosotros Yo mañana voy a estar En el caso de los Extremaduras Extremadura Para ir guiando, ir ayudando En los problemas, ¿vale? Pero que sepáis Que si alguno me dice, oye Elena Que ya lo he hecho, me tengo que quedar No, no tiene por qué, lo, lo, a mí lo que me interesa Es que vosotros sepáis hacerlo Si lo habéis hecho y habéis acabado antes Pues ya está, ¿vale? No, yo lo hago con todos Vale Estupendo. También os digo, ¿vale? Que igualmente hay gente a lo que no le da tiempo a hacerlo en la misma sesión. Entonces, se da un tiempo para que me la manden si quieren después, ¿vale? Que no pasaría nada. Chicos, aquí he dejado, si queréis podéis ir desconectando ya. Aquí he puesto no, un trivia, que son unas preguntillas. Bueno. bueno, si queréis que la hagamos, si no, pues yo entiendo que ya es un tiempo... Vale. Venga, hasta luego, adiós Adiós chicos, hasta adiós. mañana que adiós. adiós Adiós Adiós Chao la información? Elena Sí, Elena. puedes pasar por el chat El trivial ese que has hecho bueno, eso, si aprender, Lo voy a intentar de... Si queréis, a ver, lo voy a intentar y si no Porque es que mira, lo tengo no, no, aquí Si no lo hacemos ahora mismo, vamos yo es por hacerlo a lo mejor dentro de un rato, que descansen un poquito y hacerlo con ellos. No, no, no. Se me ha cortado un poquito. A ver, a ver si se me carga. Lo tengo aquí y si puedo, os lo mando, ¿vale? Que como veréis, aquí también me da opciones de compartir. Porque ya voy a lo mejor con el enlace... y deja el enlace podemos... Adiós, Elena. Podemos acceder yo, a, yo, al el, el juego. Adiós, eh, Selena. Yo que pues, veo el enlace de, de Bujadelo, lo poné en el ah, chat. Vale, no chicos, acceder. adiós a los que os estáis despidiendo. Eh, pues a ver, si queréis, a los de eh, Arpaísma que me estáis hablando, eh, me ponéis en el chat si queréis el, el correo y yo os lo intento mandar ahora. A ver perfecto, si me permite. Perfecto, ahora, ahora eh, te lo mando, vendo. ¿vale? te mando el mío. Vale, entran también cositas de Word, ¿vale? Que hay. Bueno, nada. nos viene sí, bien porque eso, cuenta, eso lo hemos creo. trabajado en clase mucho. O sea, que el Word también nos viene bien. Vale. ¿Vale? Gracias. Ahora te lo mando. Vale. Vamos, es muy sencillito, ¿eh? Pero... Vale, vale. <risa> genial. Vale. Chicos, chicas, Pero, si, tienes tienes más... Verdad, ¿si verdad, alguien más, nada. Si alguien más quiere no, eh, que se le no, pase no, no, el trivia, las preguntitas estas que son a modo de práctica un poquito. Eh, que, me, que me lo ponga eh, por el chat o que me escriba por correo y yo se lo mando. ¿Vale? Elena, ¿Eh? pone. Sí. Elena. Dime, Moisés, bienvenido. <risa> Dime. Yo no soy, yo no soy. Qué vale la viña, estupendo. Gracias. Vale, a ver. Vale, a ver, chicos. Eh, ¿Alguna cosita que queráis aportar antes de, de irnos? Elena. Dime. A ver, que voy a hacer una captura. Oye, que muchas gracias. Eh, ¿Eso de la pregunta lo tiene que mandar a todos o solamente a lo de Extremadura? Eh, no, a lo que queráis. Voy a intentar subirlo a la plataforma, ¿vale? También. A ver. Espérate, le voy a hacer una foto a los correos que me están llegando y si puedo voy a intentarlo, ¿vale? Voy a intentar subirlo a la plataforma para que todos tengáis acceso. Lo voy a intentar. A ver, un momentito. A ver. Que voy a hacer la foto. Vale. Eh, bueno, chicos, voy a intentar mandarlo a subir la, la plataforma. Vale, dame un poquito. Vale, Elena. Y, y lo intento, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, chicos, chicas. ha sido un Bueno, placer. adiós, Elena. Muchas gracias. Muchas gracias. Mañana. por todos. Damiana. no vale. me yo, yo. yo, yo. Hoy yo, vale yo. yo. yo. O no. Lo que pasa es que van hacer el mismo caso a mí que si tú lo mandas por. lo voy a hacer por las dos vías para vale, poder pues te digo. Pues desde yo. Puedes enviárselo personalmente y yo con vale. años, ¿vale? ¿Vale? Bueno, chicos, voy a ir terminando, ¿vale? Finalizo. Pero eso no lo quería hacer hasta que no, no supiera cuál es el resultado. No, vale, vale. Vale. vale. Chao.